Bueno familia, bienvenidos a Piqueturbano.net Nuestra primera entrevista con un internacional Con un artista de gama alta Un tipo que tiene el nombre por sí solo Un alta gama, un ah, alta man. gama un tipo de <ríe> nivel gama. De nivel, no hay que hablar mucho <ríe> Se presenta solo Si yo digo super, ustedes dicen nuevo El super nuevo, mi hermano Gracias por ver si Cincinnati, visitarnos, estar aquí con nosotros, Piquetruano, te agradezco por la oportunidad, mi hermanito. Me gustaría empezar eh, como, antes de tocar el tema de Rochi, del tema, del caliente, porque la verdad me encantó, oh, gracias, ahora gracias. tú, bellísimo, quisiera poder conocer un poco qué fue lo que al super nuevo le dio para decir. Esto es mi vida y esto quiero hacer de ello mi profesión. Como decimos eh, en mi país, la olla. <risa> el factor principal, el factor principal es la olla. <risa> uno, y eh, que te digo, eh, en la música, aparte de, de otras cosas, eh, uno eh, no la veía ya como, como un compromiso, sino como algo que, que tú que tú disfrutas hacer, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Porque lo que tú disfrutas para ti no es un compromiso, porque no es algo forzado. Pero sí, sí, en, en, en el momento que, que yo vi que, que lamentablemente, bro, y tengo que decirlo aquí, a veces uno se mata y se mata y se mata en las universidades, en las escuelas, y, y la mayoría de veces tú no consigues lo que realmente tú andas buscando, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque hasta para estudiar y progresar, al pobre se le hace difícil. Muy difícil. Entonces, eh, la, la música, eh, gracias a Dios, aparte de mí, eh, ha sido para muchos eh, muchos otros artistas una herramienta para poder salir adelante, para poder eh, destacarse y para poder también ayudar a su familia, que eso es también otro factor muy principal. Sí, eso es muy importante. Yo creo que... El motor principal para uno también sostenerse, porque. Claro. Yo te hablo claro, hermano, con este frío es que tú modo. vayas a meterle, esa presión es un, que vas a meter, hay que estar pronto. Y, y, y yo he cantado con más frío de ahí. ay hermanito, Dios te bendiga. He cantado con más frío de ahí porque yo, yo una vez fui a, a Tennessee mm. y en Tennessee no, no, no, no neva. Y ese día nevó porque cuando estaba la tormenta de nieve uh -huh. y, y, yo, y como yo no sabía que nevaba, yo fui en Bermuda ah, no, mire, y man. en polochecito corto, nah. dije para di pa la fiesta. Cuando yo salí, mira, <ríe> yo, <ríe> yo, yo parecía un oso polar, así. <ríe> pero metimos mano metimos mano al final de la jornada hay que trabajar. Hay que trabajar y quizás tu familia, yo he visto tus redes sociales, la sigo, una niña hermosa, bueno Dios te la bendiga. Esa niña... El final. Tu fortaleza también para salir no, el, a concluir en así. Ahora más. Sí, ¿no verdad? Porque antes de, de uno tener hijos, uno trabaja, ok, uno se da sus gustos uno ya no piensa en un tercero, eh, uno piensa en su, su familia siempre, claro está. Pero cuando tú tienes hijos ya, oye, ya inmediatamente ese hijo tuyo nace, ya tu mentalidad cambia, ¿me entiendes? Ya tu responsabilidad como, como, como hombre, como ser humano, ya se, se fortalecen. Y, y, y antes de tú cometer un error o antes de tú hacer algo malo, tú piensas primero en ellos ¿me entiendes? Yo no Ajá. sé cómo es que hay padres y, y madres que, que hacen tantas barbaridades y no piensan en, en, el, en, el, en el dolor, ¿me entiendes? En el sufrimiento que le pueden causar a los hijos. Los hijos son por lo que tú tienes que velar siempre. Se podría decir que tú estás trabajando por forjarle un futuro o el futuro que tú te claro, hubieras gustado. Claro, porque ya uno, ya uno troteó en la calle, ya uno cogió saco de lucha en la calle, ¿me entiendes? Y gracias a Dios eh, tenemos la salud y, y, y le pedimos a Dios que nos mantenga así siempre saludable para poder hacer por ellos lo que quizás no hicieron con nosotros, eh, nuestros padres en un pasado, ¿me entiendes? Sí. Y esa es la, y, y esa es la vuelta, trabajar para ellos. Ya, ya uno, ya uno tiene lo de uno, sí. ahora hay que hacer lo de ellos. Ah, eso sí es verdad. Yo estoy bendiga por el legado más grande que mi mami hizo en mí, es uh, con, ayudarme a conocer el mundo. Yo estuve en España, Madrid, Barcelona, Zaragoza, mano, bueno, el supernuevo ahí. No, no, bro. Dios, eh, <risa> papi Dios. Eh, eh, España, bro, España es el final, en verdad. Para mí uno, uno de los países, para mí, para mí, uno de los países que más me apoya, incondicionalmente, se llama España. Europa en general, ¿me entiendes? Sí. O lo mismo todo, Europa, España, lo, lo mismo todo. Sí, no, no va por él lo mismo está. Pero, bro, eh, Europa, eh, yo puedo durar 3, 4, 5 años sin pegar un tema. Y yo voy a Europa y, y el mismo cariño. La gente, la gente no tanto te apoya por, por el sonido del momento, ¿me entiendes? Son, son fanáticos. Coño, se me fue la boria, ¿me entiendes? <risa> son fanáticos, son, son fanáticos de la persona. Cuando un, cuando un fanático, de, cuando tú tienes fanático europeo de España, españoles, ellos son más fanáticos tanto como de la artista como de la persona. Te siguen Exacto. porque viven tu música, ¿me entiendes? No son fanáticos del momento. Uh -huh. Son fanáticos que se quedan ahí y apoyan a su artista. Ten baja o ten alta. Este en alta la personalidad, déjame decirte, tu personalidad es una de las personalidades que Atraen. Atraen Gracias, de por baby. sí hermano. <ríe> y eso gusta. Y eso... Claro. nosotros. Hasta hace tres días estábamos en Quito, Ecuador. Ahora estamos aquí con Piquet Urbano que nos trajo para poder cubrir eh, el evento contigo. Y cuando nos comentaron que era el supernuevo dijimos, no, hermano, aunque sea, si se hay que ir en burro, se va, pero se llega para el evento, porque el supernuevo hay yo que cumplirlo. Yo estoy loco, por, por coger para Ecuador, porque me, me escriben mucha gente de allá, uh -huh. Ecuador, Chile, eh, Perú, Panamá, ya yo he ido a Argentina, he ido a Uruguay. ¿Y qué tal bueno, las clases? Eh, Europa, Europa ni se diga. La Europa sé que, hermano, eh, tienes ahí ya. Bueno, yo yo al, al único lugar que no he ido creo que es África y a China. <risa> pero después pero eso va a ir, ¿sabes por qué va a ir? porque justamente el tema eh, nosotros estábamos trabajando una promoción de lo que era el evento contigo y te soy sincero, nosotros no sabíamos del conocimiento del tema cuando nosotros estábamos rodando en Guayaquil y por allí también está el movimiento, el dembow sí, creciendo sí, sí. y empezamos a escuchar y, y justamente colocaron y dijeron, lo nuevo del super nuevo, y el listen o dicen porque viene, el escucha, con Rochi Hermano, digo, él viene pronto, entonces para acá también a romper. Ojalá. ¿Cómo surgió ese tema? Ah, tenemos, sabemos que el Ua lo tenía, tú dijiste ahí que lo tenía tres años. ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació? ¿Qué, qué pasó ahí? Esta, esa canción, en verdad, eh, tuvo un poquito de, de, de. fue un poquito contradictorio esa canción. Trajo muchos mucho comentarios negativos. Realmente una, se, se creó una vibra negativa al final. Fue una canción que, que él y yo la hicimos con un, con un amor, oye, increíble. Tranquilo, manito. Solta. Oye, armonía al 100% al principio del tema. Y luego ya que le grabamos el video, uh -huh. que ya hay una inversión en el video, en el modelo y todo eso, ya el video está ready. Bien. Entonces al final de la jornada el, el, eh, Roche me dice que, que el tema no va a salir. El tema no va a salir porque hay una había supuestamente una negatividad de, de uno de los de lo que trabajaban conmigo en, el en mi entorno. Le digo yo, bro, pero si tú, si tú hablaste conmigo, si wow. tú y yo somos los que estamos en el tema y somos los que tú y yo que nos hemos visto y lo que hemos estado siempre juntos en, en, en la creación del tema, ¿por qué tú incluyes a un tercero? Hmm. Un tercero no tiene que ver en este proyecto. estos so Somos tú y yo, Rochi, súper nuevo. Claro. ¿Me entiendes? El fin de la jornada fue que se cerró en eso, y yo como soy un poquito orgulloso, no me gusta plagosear ni mucho menos rogarle a nadie, yo dejo que todo fluya orgánico, ¿me entiendes? Cuando algo va a fluir y cuando algo se va a dar, se da, el tiempo es perfecto. yo no forzo, ¿me entiendes? Porque cu cuando tú forzas, muchas veces tú te humillas, ah, eso y cuando y cuando tú te humillas, el otro se da cuenta, entonces ahí es cuando te humillas más, entonces, eh, dejé que todo fluya, normal, eh, fue una canción que la lancé eh, sin ningún tipo de promoción, eh, fue una canción que la lancé simplemente dije, lo tengo ahí ya, ¿me entiendes? Ya hay una inversión como quiera, déjame tirarlo Incluso lo tiré sin su permiso oh, No hablé con él nada, ¿me, ¿me entiendes? Después se dio cuenta, eh, co comenzó a comentar El video, se lo vamos a hacer cuando tú llegues al país, que sé yo lo yo, bueno, por lo menos, si, si es otra persona inmadura, agarra y tumba el tema de YouTube, claro. entonces vi de, de, de él hacia mí una, una reacción positiva uh -huh. y yo dije, no, pues luego cogió la vaina bien, vamos, vamos a darle y hasta ahora el, el tema está corriendo, ya tiene como 100 mil views, el audio solamente, Sí, solamente el audio. demasiado bien para un canal de YouTube nuevo que tengo también, que sí. el, el, el anterior lo perdí, uh -huh. entonces es una canción que está, ahí, ¿me entiendes? está creciendo, está subiendo, gracias a Dios y, y algo diferente y por eso la gente... Y como él también está en su momento, ¿me entiende. Sí, Entonces, sí. también esa fue una de las estrategias que... Como soltar lo que haga, lo que haga, <risa> a mí no me importa, dase <risa> Sirvió para poder agarrar el golpe y la corriente. Y, y, y fue una canción que quizás se le pudo hacer una pequeña remodelación en cuanto a la producción, pero lamentablemente, ya por lo sucedido, no se puede. No, pero te voy a decir una cosa. Lo orgánico es súper bueno. Claro. Súper vital. Cien mil son cien mil. Cien mil son cien mil. No lo consigue cualquiera. No. Y sobre todo llega el punto que, bueno, tú ya lo sabes. Va a llegar el punto en el que el orgánico él ya se dio cuenta también. Claro. Hay que invertirle. A nivel de inversión, el super nuevo. ¿Cuánto es el promedio que el súper nuevo gasta? Porque hay muchos temas tuyos. No me llegan. Superman sin capa. No. Hay uno que... el eh, yo no veo nada. Ah no sé. Ese se tema, se tema todavía, todavía, todavía ese tema es uno de los favoritos de la gente. No, Olvídate TikTok hermano, está arrasando bello no, no, por ahí. No, no, no. Pero promedio para Increíble. que los artistas que te siguen y que van a ver esta entrevista, eh, hay que gastar. Llega un punto en que lo orgánico es bonito, es bello, pero hay que gastar. ¿Qué tú le aconsejas a un artista? Porque te pongo en situación. Ahora los artistas de ahora por ejemplo, a mí me dicen Supernuevo nuevo y lo que te dije, hace dos días estábamos en Quito, Ecuador y ahora estamos aquí. Y eso que vuelo, el vuelo se retrasó, fue como 15 horas de viaje para llegar hasta acá. El diablo. Ya tú te imaginas, vuelos retrasados, escala con escala, que producción, bueno, producción hay que hablar luego con producción, pero sí... Yo iba para allá, pero ya no voy a decir... <risa> no es rápido, sino que se demoró. <risa> lo que te quiero decir es lo siguiente, para ponerte en contexto. Hay nuevos talentos que ahora están conociendo recién que las plataformas digitales generan y te pueden ayudar a subsistir, pero que tú les dices, mira, eh, tengo libre, eh, yo qué sé, el 15 de este mes te puedo realizar una entrevista y ya empiezan con aceite y eso que no han pegado nada, pero han soltado dos temas en Spotify, han soltado un tema en Instagram que se puede poner en historia y ya creen que, que tú les aconsejas a un artista de trayectoria como tú, el Papa Upa, para que los pitufos, polluelos, <risa> aprendan que tú la Es <risa> eh, ¿Qué te digo? Mira, eh, eso es parte de la inmadurez de, de, de muchos artistas. Realmente hay artistas que se creen la gran cosa. No respetan eh, a, a las personas que quizás pueden aportar un grano de arena para que ellos crezcan. Muchas, muchas veces les faltan el respeto a los pilares que tienen más trayectoria que ellos. Entonces, bro, la madurez, bro, la madurez, la educación y, y, y, y, y la empatía con la, con, con la, con la persona, eso hace a uno grande, ¿me entiendes? Porque hoy, hoy tú estás bajo, pero mañana tú puedes ser uno de, uno, uno de los maduros. duros. Tú lo, que no, tú lo que no puedes bajarle, Entonces, ¿qué te digo? Cuando esos jóvenes actúan así, Lamentablemente, bro. Todo eso es causa de la falta de educación y de la falta de madurez. Que con el tiempo ellos la van a ir adquiriendo, pero al principio siempre ponen su huevo, como decimos en RD. <risa> siempre, <risa> siempre cometen sus errores, siempre, siempre hacen sus disparates, pero al final de la jornada ellos ven que, que, que eso no es nada positivo para ellos. Porque yo, yo gracias a Dios, en lo, en lo que tengo ya de esto, que tengo más de ocho años ya de trabajando la música, yo nunca le he negado una entrevista a nadie. A la plataforma más baja, si me solicita y yo estoy disponible en ese momento, vamos a darle. Qué duro Como lo he hecho muchísimas veces, ¿me entiendes? Y, y eso es, como te digo, la, la falta de madurez, falta de educación, la, la, la, la falta de, de, de empatía con, con, con, con las demás personas. Eso es lo que hace que, que muchos ahora reaccionen así. Qué duro, qué duro, súper, qué duro. Hay una parte... Eh, que me gustaría poder también eh, tocar, porque bueno, tenemos el tiempo eliminado. Tu equipo de trabajo me dijo también que hay un tiempo aquí limitado. Aquí no verdad, que a la una. A la, a la una, ahí el show. Uh -huh. Sí, bueno, me dijeron que a la una. Entonces, el, no bien. te quiero agarrar porque. No, <risa> está bien. Porque sí, la conversación es sí, más si, si estamos a tiempo, está bien, ¿no? Si por mí permanecemos me... aquí, nos perdemos la fiesta. <risa> la cuestión sería de que. Mira, la pregunta que tengo eh, en carpeta. Eh. Ecuador, bueno, de mi país sobre todo. Me, a ver encanta, qué me, me encantaría ir a Ecuador. ¿Qué tú le recomendarías a los artistas ecuatorianos para que también exista un boom? Porque me asimilo que si yo te pregunto un artista ecuatoriano, ¿tú sabes alguno que sea urbano? No, no, porque realmente, ¿qué te digo? No me he empapado no de, de, de la cultura de allá. ¿Qué y tú recomendarías? Artistas. Porque por ejemplo el de Mbou, hace 10 años, eh, yo también cuando yo lo escuché en España, no muchas discotecas lo colocaban. Y ahora tú entras a España no, no. y es lo obligado que está. O sea, si no pones Dembow. El Dembow no puede faltar. Ya el Dembow se ha convertido. En un género. Increíble, duro, increíble. Que factura y ayuda a miles de familias. Así es. ¿Qué tú recomiendas a países como Ecuador, Nicaragua, <coughs> eh, Honduras? Que hay algún artista que está tratando de levantar la cabeza que tenemos en carpeta. Pero al género urbano de, de los países suramericanos. Exceptuando eh, Colombia, ¿qué tú le recomendarías? Y Chile también, ¿qué tú le recomendarías eh, como consejo para que puedan también tener un género o tener un, una definición de industria? Bueno, bro, este camino de la música no es fácil, eh, primeramente, no es un camino fácil, eh, muchas puertas se te cierran, muchas personas dicen que tú no vas a tirar para ningún lado, que tú no puedes, que tú no tienes talento, como pasó muchas veces conmigo. ¿Me entiendes? Y son personas que hoy en día se comieron su palabra. Yo lo más que le puedo aconsejar a, eh, a, a ellos es que, que trabajen, que sean, que sean auténticos, ¿me entiendes? Que sean naturales y que, y que todo llega, todo llega. Eh, muchas veces en el camino eh, nos desesperamos porque queremos que las cosas lleguen rápido. Pero hay un dicho que dice que lo que rápido llega... Rápido rado. se va, ¿me entiendes? Lo que te llega a su tiempo, al tiempo que tiene que llegar, eso es lo que permanece. Y qué te digo, y que, y que metan mano, que, que estudien bien la música, que escuchen música de, de, de otros países, uh -huh. porque me imagino que también allá quieren hacer el dembow. Sí. Pero el dembow tiene colores. Valga la redundancia, el dembow. Ahora mismo es prácticamente dominicano. Uh -huh. Ya eh, no, no, no sé cómo sonaría ya con una héliga o con una palabra de otro país, ¿me entiendes? <ríe> sí, Pero que te digo, dependiendo del país, si le gusta el dembow, el dembow no tiene idioma. Uh -huh. El dembow lo puede cantar un chino, lo puede cantar un, un italiano, lo puede cantar un español, lo puede cantar. Un ecuatoriano lo puede cantar un chileno, quien sea. ¿Me entiendes? Porque el dembow no tiene un, un idioma. Es decir, simplemente una base, una vaina. Ahora, lo que hay que meterle es saoco. Sí. Porque, porque <risa> cualquiera puede cantar un dembow, pero meterle el saoco que es... Hay, eso Ahí entonces hay, hay que hablar con nosotros. ¿me entiendes? <risa> hay pero, pero todo es posible. Todo es posible. Para adelante, con Dios, siempre con Dios al frente. Todos sus proyectos en manos de Dios. Que cuando tú estás con Dios... Es muy difícil que algo te salga que mal. Que algo salga mal. Me parece perfecto. Espero que muchachos, por favor, agarren escuela. Me encantaría que la industria ecuatoriana empiece también con claro. lo que nos tengamos que mover para, como aquí con el, el maestro, poder llegar. Super nuevo. RD. Eh, Hay una nueva cepa de artistas que está dándole ese, ese color al Dembow. Bueno, al, al, porque ya decir Dembow en sí, yo le diría como industria, porque ustedes ya son una industria, tal como es Puerto Rico, como es Colombia, perdón. Eh, ya tienen sus propios artistas de nivel. Tenemos artistas que tienen carros de 5 millones, casas de 6. Tenemos artistas que están emprendados de oro full. <risa> que, Eso es parte de la cultura. Sí, está fuerte <risa> la situación. Pero hay un caliocho. Hay un Braulio Fogón, hay un Ángel Dior. Eh, ¿Cuándo podemos escuchar o qué tú tienes en planteamiento el entrar con la nueva generación? Bueno, mira, eh, volviendo a lo que te dije ahorita, esa nueva generación quizás, eh, no, quizás incluso algunos de ellos me siguen, yo no lo sabía. Eh, esa nueva generación de ahora, hay que dejarlo que disfruten en su momento. ¿Me entiendes? Que ellos lo disfruten. Que lamentablemente eso no es lo que está pasando. Uh -huh. Estoy viendo muchos artistas que están recortando de los nuevos talentos, se le están grabando los temas y al final se quedan con los temas. Eso, eso, eso es algo que nota. Y, y volviendo a eso, bro, yo ahora mismo estoy aquí en los Estados Unidos, eh, estoy radicado aquí, se me hace un poquito incómodo, eh, lo que son las colaboraciones por el momento. Pero yo sé que cuando llegue el momento de, de que yo pueda ir a la República Dominicana, yo sé que van a venir muchas cosas buenas, muchos proyectos, colaboraciones, eh, pueden ser nacional, eh, nacionales e internacionales también. No. Yo creo que, que este 2023 va a ser un año muy positivo para, para, mí, para mi vida, en lo personal y, y en lo laboral. No, Así que yo le, le digo a la gente que viene mucha música buena, eh, ustedes saben que yo cuando suelto algo no fallo. duro. La calidad se impone. Eh, soy un artista jamón queso y pollo <risa> completo. No tengo nada que envidiar a ningún otro artista, tengo mi propia esencia. Y yo creo que, que ya con eso es suficiente, bueno, para uno volver a escalar nuevamente. Romper. Lo, lo, lo, lo, lo más incómodo ya ha hecho que es el nombre. Sí, eso es la presión. Yo puedo ir a Japón dura. y un chino me dice, esto es súper nuevo. Mi saludo. Un y eso es lo importante real. Mi hermano, la verdad que eh, muchísimas gracias por acceder. Eh, gracias por ser nuestro primer artista internacional de peso. Wow. O sea que yo fui Fuiste el, el primero. primero. Esperamos para wow. la siguiente ocasión, igual nos recibas con el mismo cariño, claro, traerte claro, un claro. regalo de nuestro sponsor, poder traerte lo que, como te digo, venimos de flashback eh, Real Cut Wear, que es la marca de ropa ecuatoriana que está dando, escalando un poco y sobre todo, pues, desearte lo mejor del mundo. Desearte que gracias, puedas hermano. encontrar eh, el camino para que lleguen las bendiciones a tu vida. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Gracias. Y que sea donde sea que vayas, hagas lo que hagas que eh, vayas a ejecutar, sea lo mejor posible para ti y que derrame muchas bendiciones para tu familia y tu proyecto. La recibo. Vengan bendiciones. venga Vengan. Igualmente, mi hermano. Igualmente, gracias por la... ...por la buena entrevista, me sentí súper cómodo... Gracias. ...por un momento pensé que tenía una moja de la espalda... ...de verdad una entrevista muy amena... ...una entrevista bien, bien cargada de, de información importante... Gracias. ...y espero que, que las personas que, que hayan visto la entrevista... ...la hayan disfrutado de principio a final... ...una entrevista, una entrevista sin desperdicio... Muchas gracias. ...y nada bro, eh, a la orden, eh, disponible siempre que se pueda... ...cuenta con mi apoyo y estamos activos. Y, sal y saludo a todo el mundo, bendiciones y abrazos. Piqueturbano.net es la página que se está poniendo, como es. Muchísimas Estamos gracias. Estamos activos. Y nada, para la siguiente: más cosas, más contenido, más gente y más tú. Claro que Super. sí. Ya, Oye, ya, sí, ya, sí. ya abrimos el camino. <risa> gracias. No, no, no, y volvemos <risa> a degranar <risa> como siempre. Familia, gracias. Piqueturbano.net.